P.T.S. Iceland es una entrega para poder ir a descargar ahorita inmediatamente en una Play Store con Android y ser parte de una historia de tipo rompecabezas que nos irá permitiendo desbloquear una historia junto a nuestros bandos coreanos favoritos nos permitirán eh, personalizar la isla poder interactuar en la historia y ser nosotras las protagonistas de la selección de los diálogos de nuestros chicos durante la historia también tendremos frases que se, son dedicadas a army y que además podremos apoyarlos con ellos dejando nuestro comentario en la Store siempre con 5 estrellas y obtendremos eh, fotografías únicas y exclusivas en el juego para nosotras en especial así que no a descargar y si quieres apoyarme en estos info y sígueme en twitch como quechan 40